Y así es el amor. Tú no sabes, lo sabemos, oh Pero eres feliz, feliz como una lombriz Si tu mente te ordena solo sonreír tu mundo se vuelve rosa de gris Si te llena de ganas, ganas de vivir, no sé, no sé por qué Baby, tú me encantas me, relaja, me llenas de besos todas las mañanas Te amo, me ama, se unen nuestras almas En la cama, somos los mejores, tú y yo I got hay un puto colchón. Parados sentados, ¿cuál es tu posición? Los que le gusta a ella, nos gusta a los dos Todos los días me cago de risa No prefiero otra vez mamita rica no, no, no, no, no, no. Te amo Tú eres mi persona favorita